Si voy contratando al fraude, si de niño el miedo fue Si yo le pegaba al fraude, fue quizás por culpa Eso, como perseguimos su placer Comentando muchas veces Que ya estamos grandes Pero sigo el mismo rumbo Prometiéndome crecer El viento como una gaviota sigue al mar voy compaginando el tiempo traspasando el humo de un volcán si voy contrastando al fraude si de niño el miedo